Hola amigos, ¿cómo están? Eh, hago este video muy cortito porque, bueno, hoy es el día del tarotista, del taromante, como, como lo, digamos, como se diga hay diferentes formas de decirlo y bueno, el motivo del video es simplemente darles eh, las gracias a ustedes eh, por eh, confiarme sus preocupaciones y de alguna manera yo dentro de mis posibilidades poder eh, ayudarlos en, en cada vivo que, eh, que realizo eh, eh, estoy de verdad muy agradecida de ustedes eh, ya algunos ya los tengo más o menos identificados y creo que ya eh, somos una comunidad muy bonita que, que podemos reírnos también de cosas y todo eso. También eh, quiero pedirles disculpas eh, si en algún momento eh, se sintieron ofendidos o, no, o, o en algo que me haya equivocado. Pero bueno, como siempre les digo, soy humana y por supuesto que me puedo equivocar. Pero es eso. Simplemente darles las gracias. Espero que sigamos creciendo como comunidad, eh, como amigos. Y bueno, nos estamos viendo pronto. Cuídense mucho. Chao, chao.